Hoy vamos a aprender a enviar un mensaje de correo electrónico. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo con Gmail, pero es muy similar con cualquier proveedor de correo. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra cuenta de correo electrónico. Es posible que tengas una app de correo. Por ejemplo, con la configuración inicial de un teléfono Android, es muy probable que también quede la app de Gmail lista para usarse. Si no, la receta general para acceder a cualquier servicio de correo es con un navegador web no importa si estás en el móvil o en una computadora de escritorio quiero enseñarles primero cómo se puede acceder desde el navegador web en mi caso utilizaré Chrome abrimos Chrome y digitamos la dirección a la que queremos entrar en este caso digitamos Gmail o gmail.com y presionamos enviar ahora presionamos el enlace que dice acceder o también puede decir iniciar sesión digitamos nuestro nombre de usuario nuestra contraseña e ingresamos listo hemos accedido a nuestra cuenta de correo electrónico utilizando un navegador web ahora les mostraré cómo se observa si utilizamos una app de correo como la app de gmail en este caso como la app había sido configurada con anterioridad Entraremos directamente a nuestra cuenta de correo Bien, una vez que hayamos ingresado a nuestra cuenta Sin importar el método anteriormente descrito Buscaremos un botón que diga redactar Dependiendo del servicio Puede estar en un lado o en el otro Pero probablemente esté a la mano Con la app de Gmail está abajo a la derecha Cuando presionemos redactar Se nos mostrará un formulario con varios campos para completar en el campo Para, escribiremos la dirección electrónica de la persona a la que queremos enviar el mensaje. Esta se compone de un nombre de usuario, un arroba y el nombre del servicio que utiliza esta persona. Nótese que existen muchos nombres de servicios. En este caso es nasa.gov. Podemos añadir tantos destinatarios como sea necesario. En nuestro caso, solo escribiremos a esta dirección. Lo siguiente es escribir el asunto. Este es el texto que la persona que recibe el mensaje verá primero en su lista de correo recibido. Por tanto, es importante que sea conciso y descriptivo para que nuestro destinatario tenga una idea del mensaje que está recibiendo y se sienta motivado a abrirlo. Luego, vamos a redactar nuestro mensaje. A diferencia de la mensajería instantánea como WhatsApp, el correo electrónico lleva más formalidad. De todos modos, recomendamos evitar extenderse demasiado. Pensemos que nuestro destinatario podría tener su tiempo limitado. Si es necesario, un correo electrónico también puede incluir documentos adjuntos. Presione el botón Adjuntar. O como en nuestro caso con la app de Gmail, presionamos en el icono del clip. Navegamos por nuestros archivos y seleccionamos los que incluiremos en el mensaje de correo. Perfecto, podemos ver que los archivos se han adjuntado.